Cuando decimos que esta región tiene todo para ser el motor eh, productivo y de la innovación de la Argentina, lo decimos en el pleno convencimiento desde el momento económico de los actores de la región, desde sus eh, proyectos de, de, de inversión para crecer, de cómo la, la etapa de pandemia los ha llevado a incorporar tecnología para ponerse a tono con lo que exigen sus proveedores y sus clientes, eh, sin duda que... Si la Argentina distribuye de otra manera en sus niveles de subsidios, sus niveles de recursos, esta es una zona que más rápidamente crece y devuelve, y devuelve a toda la Argentina. Okay. Eh, tenemos que traer divisas a la Argentina, eh, la región es un puntal para ello. ¿Y qué necesita? Que se consolide eh, la perspectiva de, de largo plazo con la licitación final de la, de la hidrovía, para garantizar eh, la navegabilidad adecuada para sacarlo la producción. Vaya si se si hubiese imaginado la salida de la producción un millón y medio de camiones provenientes de, de Chaco, de Santiago de Córdoba de Provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de nuestros puertos, eh, si no hubiésemos tenido el dragado adecuado la bajante eh, histórica entre 80 y 100 años para lo memorioso de los registros anteriores con, con esta eh, enorme bajante. Eh, a eso sumarle toda la inversión ferroviaria eh, que pueda ayudarnos a mejorar eh, el acceso de la región a, a, a los puertos, eh, la integración en los corredores dentro de la región y de la región hacia la salida eh, al Pacífico han tenido avances eh, importantes y fundamentalmente creo que hay un crecimiento eh, de nuestros actores productivos, eh, tenemos eh, industriales, tenemos eh, integrantes de cada una de las cadenas eh, alimenticias y tenemos a nuestros productores con el mayor eh, nivel de conocimiento de incorporación de tecnología para estar eh, proveyendo al mundo. Acompañar este proceso eh, sin duda que es para nosotros central no solamente por el interés de cada una de nuestras provincias, por el interés de la región, porque vemos realmente una posibilidad cierta de una nueva etapa de crecimiento en la Argentina, con una matriz de desarrollo desde el interior para todo el país.